Hola a todos, hoy vengo a hablaros de Segura Escola. Segura Escola es un certificado digital que acredita centros escolares que cuentan con unas características muy concretas. En primer lugar, que cuentan con entornos conectados ciberseguros, pero es que además sus docentes están preparados para la nueva era digital. Son centros que cuentan con herramientas que garantizan la ciberseguridad de sus dispositivos y la convivencia positiva. Pero no os preocupéis porque no solamente nos vamos a limitar a certificar si vuestro centro escolar cuenta con estas características, sino que os vamos a ayudar y acompañar en el proceso de conseguirlas, diseñando talleres específicos para cada uno de los agentes que conforman el centro, esto es, directivos, profesorado, alumnado y familias. Por eso, Segurescola está concebido como un programa 360 que abarca todos estos grupos, para que a nuestros menores les llegue el mismo mensaje desde todos sus entornos sociales. Como decíamos, nos dirigimos hacia una sociedad digital, por eso consideramos que es muy importante que los niños de hoy estén capacitados en materia digital y Seguro Escola va a garantizar esa preparación ante las familias que acudan a tu centro educativo. En concreto, el programa para colegios está formado por seis puntos específicos. En primer lugar, asegurarnos de que el entorno digital del colegio es ciberseguro. En segundo lugar, atajaremos el tema de la concienciación sobre los riesgos, en concreto los riesgos que supone Internet y los móviles. En tercer lugar, vamos a hablar de educación digital e igualdad, un tema que es muy, muy importante tanto en la vida offline como en la online. En cuarto lugar, haremos uso de la inteligencia artificial para asegurar la convivencia positiva en el centro. En quinto lugar, hablemos de la ciberseguridad de los dispositivos del colegio vale y por último recibirás esa acreditación digital que como decíamos al principio asegurará a las familias de tu colegio que el centro está comprometido con la ciberseguridad la convivencia positiva y que cuenta con docentes capacitados para la nueva era digital como decíamos a lo largo de todo este proceso contarás con el apoyo y acompañamiento de los profesionales que estamos detrás de segura escola y ya solo me queda animaros a transformar vuestro colegio en un entorno educativo ciberseguro.